Kinisha a Shakwa Kibi no, ya es maná handi. Dásico tu, ¿y a Sha Jesús. Sha ayer y kunu. la cono. ni da ni Jesús viéhan, tenis quién ira, tenis casa ni landi. ¿Nacó aña maní ni mando? ¿Ni ¿De eso ni casa ha? anda a, sino Juanora. teni la cuarta vara que ni sin ni resto eh, tenis NAKO NA NYAMANI SHINIMANDO SA NI NI TIVIYU tekando DIOSIYU TE dos SUI shandi, NI YUNDO TE dos SONDO SHAI NIKATIA TE KINDI IN ni HANDI NI KONJATA CHIYU UYN A TE SANTO YOKA kokak NO inindo INDO SHAKWACHINDI Kokak NO TO shakwa chi TE YOKA kokak NO inindo INDO SHAKWACHINDI co, ¿no tú y ni Diosis ya cuál chinea? Ni cuál chía. ¿En teo se a Jesús, Naneto Thomas, te Naneto te cuál inga el daño a ha? Que ni quisía no inga el daño a ha, Ni eh. Ni cuál chira. De su ni cuán Thomas, shin a Te tuvi nun te sé y toscoa, mini ni tuyo viandí, ¿candis ¿ni ni ya a un ya kivi, ten dieto go ten dasa ahan, te siempre vi ten la deni, y ni ya Jesús ten esquía ama ira te siempre ahan, ten andi, sin ¿ni qué Sakate ni Tuvi en un yo, te costóndaí, chanaká un te tuviuntos to minitú shiwi, te kundugón te kandisha, su handi y te kandisha. Ni kachya, ikan te nikan a Tomás, Isto o yo, ten dió tu indum Ni te a Jesús, shi handi. Kandisha ya si a ayani sin indú van Tendré ni siñiñayú. Ni gacha, ni to tu Jesús cuá no no tenda a siá, te ni que ísacú a no tú tú yo. ni que yo te kandichando o Jesús no Cristo ni a te suíto andú siéndio si, te na kandicháña andón di, natín y do